amigos de ya somos listos para este juego inaugural de la temporada de otoño categoría intermedia o famo 2022 vaqueros de cuemanco visitan a rayos SME aquí en el sindicato de electricistas Primera oportunidad, 10 por avanzar. ¡Vale! Primero y 10 para Vaqueros. Otro, primero y diez para Vaqueros. Otro, primero y diez para Vaqueros. Tiempo fuera de los rayos. Regresamos del tiempo fuera, primero y diez para Vaqueros. Primero y gol para Vaqueros. No Segunda y gol para Vaqueros. Tercera y gol para Vaqueros. Se juega ahora cuarta y gol para Rayos. A la defensiva. Vaqueros encima en cuarta y gol. Pase incompleto. Primero y 10 para Rayos Dentro de su yarda 3 Colocado el equipo local Segunda oportunidad 8 por avanzar para Rayos Después del safety, Rayos con el kickoff. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Vaqueros. En la yarda cincuenta. Segunda oportunidad y cinco para avanzar para Vaqueros. Tercera oportunidad, 10 por avanzar para Vaqueros. Pase, pase, pase. pase incompleto. Cuarta oportunidad y Vaqueros se juega el down. Tiempo fuera. Cuarta oportunidad, se mantiene la ofensiva de Vaqueros adentro. Primero y diez para Rayos. Segunda y Largo para Rayos Tercera oportunidad y largo por avanzar para Rayos. Iniciamos. Segundo cuarto del encuentro. 2 a 0 lo gana Vaqueros a Rayos del SME, categoría intermedia. Tercera oportunidad y una yarda para avanzar para Vaqueros. Tercera oportunidad, diez por avanzar para Vaqueros. Oportunidades, 10 por avanzar. Segunda oportunidad. Mismas más, 10 por avanzar. Tercera oportunidad y 8 por avanzar. Primer gol para Vaqueros. Por el punto extra. Marcador Play Pro al momento en el segundo cuarto. Ocho puntos para Vaqueros. Cero para Rayos. Categoría intermedia. Va a ser este... Offside de la defensiva. el flash este también Iniciamos tercer cuarto del encuentro. 8 a 6 lo gana Vaqueros a ah, Los Rayos Telesme. mm Altyazı M.K. Cuarto, cuarto del encuentro. ¡Aquí los lo corriendo? No quién? ¡A quién? qué. ¡A Yeah! Pero cuéntame. Thank <laughs> ¿Puedo ver? 来